¿Qué pasa por pues, Soy Kele y hoy os traigo una cosa nueva en el canal. Bueno, es una historia que está poniendo muy de moda en YouTube. Y aunque yo no lo haga por la moda, lo hago porque la he visto. Y es una cosa que siempre he querido tener de niño. Además, ya la habré visto en el título. Y es una cosilla que si os gusta y avanza, lo mismo incluso me hace crearme un canal. Un canal específico del tema este. Pero bueno, eh, os la voy a presentar. Yo soy muy friki, yo soy gamer friki. Y yo eh, voy a tener mi primera colonia de hormigas. Primera colonia Zerg. Y bueno, a la colonia la, la primera la voy a llamar Alfa 1. Eh, Alfa 1. Pero mismo luego, luego le pongo algún nombre de tipo, ¿sabes? Como la prole, la reina Catulu, la prole ya veremos algo, pero ahora mismo se va a llamar Alfa1 luego ya le pondré un nombre más acorde con lo que es la colonia de hormigas o más acorde con una prole vale, os pues la voy a presentar le he comprado en la página hormiga ol, hormigalia luego, lo único que no me ha gustado es que por ejemplo eh, en otras páginas te regalan cuando eh, las hormigas te las suelen regalar pero hay que pagar los gatos de envío, el, los gatos de envío. yo, eh, bueno, eh, me han enviado la hormiga sola, quería que iban a enviarme la hormiga por lo menos con alguna obrera para que el proceso sea más rápido, pero me han enviado la reina sola Evito que ha puesto un huevecito, eso pues bueno, hay que esperar a que la cosa crezca y que no se muera. Puede morirse eh, porque el cuidado de la reina es muy fácil, no me jodió de capturarla Por eso yo he optado, porque tampoco hay época para capturarla, he optado por por pedirlo Ya que salía gratis pedirlo junto al hormiguero Y solo queda esperar Puede tardar un mes, dos o tres meses. Estamos en la época del frío. Ahora, cuando venga un poquito más la calor, lo mismo se activa. Y tiene que estar a oscura. De vez en cuando, cada dos o tres días, le echaré un poquito de agua, miel, que yo mismo voy a fabricar. Y a lo barato. Y, eh, he pedido las hormigas que son. Eh, oh, se me ha olvidado. La que comen semilla. La. Ah, igual, Lo pondré aquí abajo. Lo siento. Es eh, que vengo del trabajo y tengo la cabeza con. Está un cacao luego voy a presentar vale se va a ver muy poquito porque lo estoy grabando con la cámara con la webcam no tengo un, un, con cámara profesional da igual la voy a ver y cuando ya crezca y si me dais otro apoyo y si queréis ver la más cómo va avanzando en la prole pues quién sabe lo mismo que mismo un canal que tengo pensado crear un canal con directo diario para que veáis cómo va avanzando lo que sería el hormiguero es decir la cámara 5.6 conseguir ahora grabando y podéis ver en directo el hormiguero cómo va avanzando en verano estará mucho más activo. Voy a enseñar, ¿vale? A ver. A ver por aquí. Que veáis esto. Mira, este es el hormiguero, ¿vale? Mira, mi mano en comparación. ¿Vale? En comparación. Como ejemplo, un móvil pequeñito. ¿vale? En comparación, ¿vale? El hormiguero. Y esta es la hormiga reina. No la vaya a ver bien. Porque entre que. No está guardada. No encerrada, guardada. Es opaco no es o manual es opaco pues eso le he puesto esto abajo para que no para que no ruede no es bueno que la atrasamos y si veis ahí hay agua con un algodoncito eso le va suministrando humedad y agua a la hormiga eso pues bueno por donde vamos a meterle la comida en mi, en mi opinión creo que le han echado mucha agua y debería tener más espacio para la hora que crezca Luego empezará a crear hormiga, hormiga, hormiga y cuando ya tenga una 15 hormigas pues ya la pasaremos aquí adentro, ¿vale? Esta es la zona de forrajeo donde echaremos la, la comidita. Y esto irá tapado ya que la hormiga reina es fotosensible. Que no le gusta la luz, no le gusta para nada la luz. Dicen que es bueno eh, acostumbrarla poco a poco pero yo no la voy a acostumbrar la primera. ¿Qué quiero conseguir con esto? Primero cumplir un sueño de niño y a tener mi propio hormiguero, ¿vale? Tener mi propio hormiguero. Y mmm, la fase 2 sería un hormiguero a nivel grande. De tamaño de un metro de ancho por 30 de alto. Lo haré especial de un material especial hecho por mí para ponerlo atornillado a una pared. A tener mi propio hormiguero en mi casa, en la pared de mi propio eh, hormiguero gigante, con mi propia prole de hormigas. Por eso ya sabéis, un fuerte like, apoyame pues y si os gusta la idea y queréis ver, ver cómo avanza nuestra hormiguita. Que por cierto, si queréis, pues podéis decirme nombre y le ponemos nombre a la prole. La prole de la reina, no sé qué. Decime algún nombre que si os guste para ponerle a la hormiga reina y ya iremos viendo cómo avanza. Y no se ve muy, muy mal debido a que un medio para grabarlo lo voy a, voy a cambiar esto luego lo grabaré con el móvil seguro que se ve mejor mejor no mejor y bueno ya sabéis pues si más pues soy killer eh, y si esto avanza pues pasaremos de material de hormiga a otro canal ahora mismo se va a quedar en, en mi canal para que mis seguidores mis payoros lo vayan conociendo a la prole de la reina sin o oh, ahora mismo llamado el eh, la colonia alfa. y más ya sabéis un Fortnite like y nos vemos en el siguiente este vídeo Ah, yes.